Estuvimos averiguando en algunos lugares de San Juan en cuanto está el, el dólar, sea el mercado paralelo, sea el dólar oficial, pero en lo que es justamente Montemar, que ellos se manejan con lo que es el dólar oficial, que actualmente con todos los impuestos que después se pueden reintegrar, está en 373. Lo que es el dólar blue, que es el dólar que básicamente siempre está creciendo y siempre es noticia, Está en 432. Estos son los números que podemos informarles hoy.